Hola, bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidas a todas esas personas que se han estado suscribiendo al canal, gracias Y por si no me conoces, yo soy Axubeli. Y como ya vieron en el título del video y en la foto, pues traigo ese videito que espero les guste, así es que vamos a comenzar Bueno pues, esta es mi bolsa verde como pueden ver Súper encanta Y es de la marca Micro Horse, como pueden ver y se agarra de estas chiquitas aquí o te la puedes colgar aquí o te la puedes cruzar como a ti te guste y así es como se ve y aquí tiene tres bolsitas dos de botoncito y esta de zipper vamos a comenzar con esta de aquí enfrente de botoncito y luego la de zipper y luego ya la, la última la otra ¿sí? Aquí traigo una libretita Que a veces me gusta escribir así Como ya siempre pone uno así en el teléfono escribe las notas Pero a mí a veces se me antoja andar escribiendo Y también traigo esta pluma Traigo estos chicles También pueden faltar mis chicles Traigo estas tic Para refrescar la boca Y para que no te huela también mm. Traigo esta navajita que me hacía falta y mi esposo me la regaló de esta manera. Y traigo este brillo Gloss de Express. Mm, huele bien rico. Lo que no me gusta que te deja los labios bien pegajosos. Es lo único, pero el color está muy bonito y el olor. Y traigo este shaft para lo partido. Yo no puedo estar sin ese porque es lo único que me quita lo partido. Oye, me quito esta pastilla que no puedo hablar bien. Y traigo este Vicks. Que en este tipo me gusta mucho traer de este Vicks también. Ay, qué rico. Ay, ¿Qué más? Ah, eso es todo. Y en esta bolsita aquí. Está aquí en un ladito. Este, mire. Esta es la bolsa grande. Aquí en un ladito está. Traigo una liga para que no se me pierda por si me quiero agarrar el pelo. Una ligita. Traigo unas pentes porque mis hijas siempre traen una pente. Si apenas hacen un rasguñete quieren que les ponga de esas. Y por eso siempre traigo de esas. Si ya traigo poquito a tener que poner más. Luego que cambie de bolsa porque ya quiero cambiar de bolsa. Por eso estoy haciendo este video antes de que cambie. Dije voy a enseñarles mi bolsita. Bueno, me voy a pasar a la del zipper. Así es como se ve. Aquí siempre traigo dos, mis dos carteras. Pero siempre pongo mi celular aquí. Pero ahorita estoy grabando con mi celular. Porque está mugre no quiso. Miren, no quiere prender. ¡Ah! Me está fallando mucho. Y también me está fallando mucho eh, el audio. Eh... En muchos videos se escucha así y es esta la que lo hace así. Mugre, tan cara que me costó y no batallando. Ahora voy a tener que pagar para que me la arreglen y no tengo mucho con ella. Y pues es la razón que estoy grabando con el teléfono. Como les digo, pues aquí siempre lo traigo, pero pues ahí tengo en grabando. Bueno, y luego pues estas son las dos carteras que yo traigo. Esta que es, sí es del color de mi bolsa y esta que es iridiscente pero las dos son de Michael Kors. Es que cuando yo compré esta bolsa y la otra que es así verde um, Había, pero estaban muy grandototas y a mí no me gustan tan grandototas O sea, eran para el celular Y pues yo no quiero una cartera para el celular Yo la quiero así, cartera nomás así Me gusta mucho este color decente. Por eso a veces pues estas dos Esta me gusta mucho usar el cambio Aquí O para si cuando apurada Pues nomás he hecho la tarjeta, mi identificación Y vámonos Es lo que traigo, es lo que traigo ahí le doy unas monedas bueno pues eso y pues sí como les digo estaba batallando mucho con esta cámara no sé qué hacer y aquí traigo mis llaves y traigo una bolsita donde traigo maquillaje y esto en esta bolsita no traigo nada. A veces que traigo recibos importantes por si quiero cambiar o devolver algo, pues los he echo ahí. Pero ahorita no traigo nada. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. La última cosita que traigo en mi bolsa porque está chiquita mi bolsa y aún así, cuando ya tengo tiempo que la traigo, pues, si cansa. Imagínense, si trajera la otra grandota de ese color, si cansa. Traigo esta brocha. Traigo este protector diario, traigo este que se llama rice paper, es papel de arroz. Este es para quitarte el exceso de grasa de, de tu rostro, de tu cara, como le llames. Y este tiene, tiene poquito polvo, que es lo que te ayuda, miren Ahorita ya tengo rato con este maquillaje, a ver si me, a ver si me ayuda. Que es normalmente aquí en mi zona T donde suelo, miren. Y es de la nariz, ¿eh? más de la nariz. Mi, mi nariz es la que suele hacerse más grasa que todo. Y la zona T a veces uh, grasosa, por eso soy combo, combo skin. Bueno, y traigo este polvo también que a veces... Ya cuando me hago este, me retoco así el polvo, pero como este ya trae uh, poquito polvo, no casi nunca uso el polvo, nomás así el espejo y lo me quito. Y vamos a traer eso para el retoque del maquillaje. Traigo este delineador en plumón de ELF, este es en negro. Este también es de ELF, es para la ceja, este es en el Deep Brown, que es uh, café oscuro antes me gustaba mucho este ya tengo mucho que no lo uso pero es muy bueno casi está nuevo más de que lo voy a poner ahí en mi maquillaje posado porque me gustaba mucho antes este lápiz ya tengo rato que no lo uso y aún así que lo traigo diario aquí en mi bolsa no ni lo uso porque las cejas nunca se me despintan y luego también traigo este delineador negro este lo utilizo para la línea del agua así de adentro y lo de aquí de abajo Traigo este Lip Shine que nomás es brillo así y es de cristalino, es de menta y sabe a menta, bien refrescante está. Traigo estas pincitas por si se me despega y también por aquí traigo el pegamento, sí, el pegamento para si se me llega porque a veces me lloran mucho mis ojillos. Y se me despegan de aquí. Así le doy un retoquito y me las pego con mis pintitas esas. Y por último, miren. Traigo este sellador de maquillaje. Este es el Flix Plus. Es de MAC. Y es muy bueno este. Ay, huele bien rico. Y miren, ya lo he usado. Y parece que ni te va a rendir que en una o dos te lo vas a acabar. Pero no, miren, ahorita me sprayé dos veces y todavía tiene mucho, rinde mucho y me gusta porque pues no ocupa espacio. Muy práctico, me gusta traerlo aquí. Pues bueno, esto es prácticamente todo lo que yo cargo en mi bolsa. Ya no hay más. Quise hacer este video antes de cambiar de bolsa. Y como ya tenía rato que no hacía este video. Ya tenía un año y cachito que hice mi video de mi otra bolsa. Y dije, ah, les voy a hacer un update de qué es lo que traigo en mi bolsa. Y pues esto es lo que traigo. Espero les haya gustado. Si quieren que haga otro video, pues déjenmelo saber. Si puedo hacérselo con gusto, se los hago. Por eso les digo, si sí puedo. Pero déjenme los comentarios, les gustaría ver. Y pues sí, gracias por ver y nos vemos en otro video.